Sí, claro sí. en España. Ay, ¿recuerdas la otra vez que vencimos a Francia? Sí, en Portugal, voy a hablar de territorio. Y nos arribamos muy grandes. Estás un momento, ¿verdad? ¿Sabes que Casi nos nos, nos, nos nos ya sabes? Es, no, no, no, ¿qué no, no, haces? ¿Por qué? Me estoy moviendo contigo. Uh, estoy cogiendo, ¿cómo sea, pues... oh, aquí vivo? ¿Por qué estás en una parte amarilla? ¿Qué sentido? qué sí. Dime la verdad. ¿Por qué? ¿Tú estás ahí volando? Te explico. Te explico, España. No entiendo. entiendes. Yo estoy aquí contigo porque te estoy ayudando sobre mi mesa. Tú todavía estás con Ya te a conseguir ¿no? este ¿Cómo que tengas que relaxar? ¡Wow! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! No nos van a matar. Me han metido de vuelta... ¡Ay, pero! no! pero! no! pero! Seguiré y tenemos toda Europa hasta obtener a Rusia. ¿Eso? ¿O no? ¿Eso significa que la Unión Europea está viniendo con los números? ¡Oh, qué! ¡Ah! ¡Ganas de que no seas sangre! pillar a los dioses. Por camino, justo. No estás conmigo. ¡Joder! No quiero morir. Yo solo quería Gibraltar. No te preocupes. No voy a contestar. ¿Por qué estás cogiendo mi territorio qué Nadie me va a contestar algo. No sé si me están mintiendo, pero bueno. A ver, explícame. Cuando venga, me voy a contigo. contigo. ¿Por qué Brasil? Hola, soy la Unión Europea de España. No, no es la Unión Europea. Te voy a meter por ser malo. No. No me vayas a matar en la Unión Europea. No. Me a Brasil. No. Yo no, no vas a morir tú. Preparado. Ah. Ah. No. ¿Listos? ¡Yo! ah, ¡Los pues amo! viste el dolor de chiquilinga? ¿No me Espera, ¿no me lo rompé? Esto no por eso va a venir otra vez. ¡No! ¡No! ¡No! Gracias por ver. Suscríbete y dadle like para más vídeos de Gorma